Continuamos con estos 50 años de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy es un día de festejos para nosotros y le damos la bienvenida a un histórico, eh, a un no docente que pasó por todas las etapas, yo lo conozco de, de otros ámbitos del barrio, pero queríamos aprovechar y darle la bienvenida a Rubén Cago. ¿Cómo está, profe? Buen ¿Le día. podemos decir profe, no? Sí, sí, sí. ¿Lo conocen por el profe acá? Bueno, perfecto. Sí, no hay problema. ¿Cómo, ¿Cómo estamos viviendo este día de 50 años? Sí, es un día muy significativo para la universidad, para Misiones, ya que fue una lucha de, de un movimiento de misioneros para la creación de la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? que se concretó, hace 50 años se concretó. Eh, ahí había que hacer todo a partir de la creación formal había que hacer todo aunque eh, tuvo un, una cierta base en lo que era la facultad de ingeniería química que dependía de la une y la escuela del servicio social eh, bueno eso fue la base eh, donde se cimentó nuestra, nuestra universidad actual. ¿Usted hace cuántos años está, profe? No hace 44 años. O sea, que que haces... cuando... tenía seis años cuando arrancó. Ah, eh, no, hace 44 años que estoy trabajando en la universidad. Ah, bien. Sí. Eh, en ese cuando se creó no, no estaba trabajando. Eh, todo había por hacer, todo estaba por hacer. Sí. Eh, en eso en la cuestión de infraestructura. Eh, trabajé en la Dirección General de Construcciones con el arquitecto Humberto Francisco Nelly y el ingeniero Juan de la Cruz Acosta, ambos fallecidos ya, eh, donde eh, había que viajar al Dorado, había que que todo también estaba por hacer eh, a Oberá eh, y acá en las facultades de, de, de, de la ciudad de Posada. Eh, se construyó todo lo que, lo que se, se hizo hasta ahora, eh, gran parte se construyó en, en, en la época de estos dos eh, compañeros no docentes eh, que ya no están eh, y fue una lucha, una lucha constante. Inclusive este campus, ¿no? Este Recuerdo campus cuando eh, se vino al campus, hubo una cierta resistencia porque era como venir a la periferia de Cana de la ciudad, hoy está inserta en medio de la ciudad. ¿sí? Eh, bueno, todo lo que se construyó, todo lo que la universidad eh, y la, la señora rectora en su, en su discurso sintetizó eh, muy bien, eh, se hizo en estos 50 años, con la colaboración por supuesto de los docentes, docentes, estudiantes, alumnos y y bueno, y también del de, de, de, de Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional, que algunos gobiernos se comprometieron más con la educación que otros. ¿sí? Sogro. profe, ¿qué deseo le podemos dejar hoy en estos 50 años? Si tiene la tortita ahí que dice 50 años, ¿qué deseo usted pediría para esta universidad hoy? Eh, el deseo mío es que la universidad siga eh, su camino siempre reflejándose en el pueblo, en las necesidades de la gente. ¿Sí? Y, eh, y que responda a nuestros valores de, de la Argentina ¿sí? y los valores de todos los seres humanos. ¿sí? Eh, eso es mi, mi deseo eh, personal, digamos, de una, de una universidad eh, futura. Eh, prácticamente me estoy jubilando, eh, eh, así yéndome, pero bueno, eh, llevo muchos recuerdos, anécdotas, muchos rectores, algunos no estaban, ¿Seguro? y bueno, esa es parte de la vida del ser humano. ¿Seguro? Gracias, profesor. No, por nada, gracias a ustedes.